Bueno, entonces, ahí está el pueblo, Enrique. Tú sabes que mejor sería morir antes que fallarle al pueblo. Enrique Maestre, no le quedará mal al pueblo de Sucre. Ahora yo sí puedo decir, tengo un gobernador aquí, chavista bolivariano, por primera vez desde que llegué al gobierno hace 10 años. Nunca tuve aquí un gobernador. Nunca tuvo Sucre un verdadero gobernador, un revolucionario. Enrique Maestre lo es, y ustedes lo son, y cada día tenemos que serlo en mayor dimensión. Ahora, Enrique, Correa, Daniel, este Estado Sucre, nosotros lo vamos a convertir en un modelo de región socialista, yo quiero que Sucre sea punta de lanza en la construcción del socialismo, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo moral. El socialismo del siglo XXI, aquí en el Estado Sucre, aquí en Venezuela, porque los modelos hay que acoplarlos a las características de las regiones. No es lo mismo hablar del socialismo en Nicaragua que del socialismo en Venezuela o en Ecuador. Pero de la misma forma, no es lo mismo hablar del socialismo en Barinas que del socialismo en el Estado Sucre o en el Estado Nueva Esparta o en el Estado Zulia. En cada región, el proyecto socialista tiene, debe tener, sus signos propios, sus pesos propios. Así que, en ese esfuerzo, Enrique, debemos... Debemos poner el alma, toda la capacidad del colectivo y de los líderes. Y cuenten ustedes con todo el apoyo del gobierno nacional revolucionario para lograr esta meta. Convertir a Sucre en ejemplo del socialismo del siglo XXI en todos los ámbitos. El socialismo no solo es de la boca para afuera. El socialismo es un modelo integral que debe abarcar el todo. Ya lo dije, lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo moral, lo geográfico. Por ejemplo, ahí está el ministro Rafael Ramírez. Él no es de Sucre, pero ya pudiéramos decir que es un hijo. Está adoptado. No. Ese proyecto, que no nos, no nos dio tiempo hoy, pero volveremos cuando estemos más avanzados. ...a visitar el proyecto... ...SIGMA... ...Centro Industrial Gasífero... ...Gran Mariscal de Ayacucho... ...allá en Wiria, ...aquí mismo... ...por tierra de aquí en Wiria son como dos horas... ...perdón... ...para allá... <ríe> ...para allá... ...cuatro horas, cinco horas... ...bueno... ...poco a poco cinco horas... ...ajá... ...aún cuando... ...Enrique... ...tenemos que apurar la autopista... ...ahora sí es verdad... ...que vamos a terminar la autopista a Cumaná... ...y después hay que seguirla hacia Guiria... ...hacia Guiria... ...ahora... ...ese proyecto... ...el Centro gasífero Gran Mariscal de Ayacucho... ...debe ser uno de los motores fundamentales... ...para la transformación del Estado Sucre... ...en un Estado Socialista... ...ese gran proyecto... Recuérdame, Rafael, la cifra de inversiones en ese proyecto. 15 mil. 15 mil millones de dólares. ¿En cuánto tiempo es? De aquí al 2013. Imagínense ustedes la cantidad de recursos. Ahora, ese proyecto está llamado a impactar el todo. El todo. Porque si no lo hiciéramos así, no estaríamos aplicando una visión socialista, holística. Estaríamos repitiendo el maldito modelo del siglo XX, la explotación petrolera que acabó con la agricultura, acabó con la pesca, contaminó el lago de Maracaibo, contaminó los lagos, contaminó los ríos. Ese proyecto es puntal del proyecto socialista. Pero de eso hablaremos otro día, con más detalles, Enrique. Ahora, miren, no puedo y ni debo alargar más estas palabras, porque tenemos compromisos, vamos a trabajar allá en el castillo de San Antonio, a revisar los documentos de lo bilateral entre Ecuador y Venezuela y de lo trilateral también con Ecuador, con Ecuador y Nicaragua, porque estamos haciendo un esfuerzo no solo bilateral y trilateral, sino que estamos empeñados en lo que ya dije hace un rato, en reunir la patria, los pedazos de la patria que nos dejaron.